Me gusta presentarme como alguien vacío Dispuesto a vivir las experiencias como siendo un crío Siempre que me río se me nota la tristeza Cuando estoy llorando la alegría despereza Mi cuerpo agarrotado, vivir vacío da miedo el resto te llena con sus fobias, sus credos Y entonces la empatía me satura, me devora Vivo la vida de los otros, hora tras hora ¿Cuánto de mí mismo soy yo mismo? Me pregunto ¿Cuántas de estas rimas son mis rimas? El asunto da igual, me refugio en soledad Bajo el ritmo el beat, todo el mundo hablando de lo mismo Shit. Virus mortales, la soledad me mató a mí Intento en el papel resucitarse del MC De los sueños que he cumplido en el pasado Creyendo en un futuro dorado un átomo flota entre agujeros negros, así ha escrito el infinito en mi cerebro. Los monos se y usan herramientas y asientan las bases para su desintegro. Vueltas con el perro siguiendo a su rabo. Lo digo, lo vivo, lo escribo, lo grabo. Pinto con palabras un cuadro. ¿Cómo no creer en milagros? Para mí la vida es aprender de errores Viajamos, vamos, haciéndonos mayores si Me ves muy gris, sácame los colores Por eso no me des llamas, drama, mamá, más no llores y Estará todito igual Un ratito bien y otro ratito mal Pero seguro que nos tocará luchar Que la vida sin lucha ni es vida ni hay nada Volver a hacer las cosas que me hicieron crecer No existen fallos, si fallo solo por placer Si presto atención al camino recorrido Encuentro divertido aquel cerebro dormido La gente a la que he amado en el pasado Está presente en el futuro dorado De este soñador viviente E irónicamente, sé que ya no hay solución Si tuve que pedir perdón, me pido perdón Quizá por mí no puesto. Creer en mí no es gesta Caminos recorridos por el resto en otra cesta Ya pagué mis deudas, conmigo estoy a cero La vida no espera, yo soy la vida Y no espero, no espero nada Antes lo hacía, ya sé que todo se acaba Incluso tu vida y la mía el tiempo es algo extraño en estos tiempos extraños Más nada me hace daño, mi alma está vacía Hermano, yo te lo dije, vámonos en el Uban, vámonos en el Uban, Y tú, no, vamos a irnos, pero como yo quiero Pues dale, salió bien todo, ¿no? Salió bien todo al final, hermano Machu y Carlos Sega ahí en la casa yeah, yeah. Represent, represent No matas BRL, yao 201, 0 1 8, 1, 5, 4. Uh.